Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo. Espero que estéis pasando un día genial en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo podemos construir landing page de alta conversión para ofertas de CPA. Para construir esas landing page, en este caso voy a usar un software de pago. Este tipo de landings no las podemos hacer de forma gratuita. Hay algún atajo, pero... No es exactamente lo que nosotros queremos construir. Nosotros queremos landing page de alta conversión, muy atractivas para ofertas de CPA, porque la competencia en el CPA es muy grande, es muy fuerte. Entonces tenemos que tener landings que realmente funcionen. Y esta es una forma de construir landing page de alta conversión para ofertas de CPA. Voy a hacer el ejemplo con ofertas de swift takes, pero no quiere decir que solo sirvan para sweep takes. Yo las he usado para dietas, para productos físicos, para productos digitales y me han funcionado siempre bien. Así que vamos a ver cómo podemos construir landing page de alta conversión para ofertas de CPA. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, te invito a que le des clic a la campanita para, para que siempre sepas cuando hay un tutorial nuevo y puedas aplicarlo a tu negocio de marketing CPA o marketing de afiliados. Y sin más dilación, vamos a ver cómo vamos a generar este tipo de landing page de alta conversión. Me voy a ir a mi plataforma, que en este caso es System.io. Tú puedes hacerlo con System.io, con ClickFunnels, con Cartra, con Convertri, con Caibio. Con todos aquellos que sean constructores de landings, te va a funcionar. Puedes hacerlo tal vez en WordPress con algún constructor específico, como Elementor o como Divi. Pero ahí no lo he probado. Yo lo he probado con este que te voy a mostrar específicamente me voy a buscar una oferta, para ejemplo. En este caso me voy a ir a Gasmovie, que es una de mis redes con las que trabajo. Y veis como aquí tiene, ahora mismo que estamos en el Halloween, que está ya a la vuelta de la esquina, vienen diferentes ofertas. Leaves Winner con Milka Halloween, Harry Potter Halloween, eh, Tessa Candy Halloween. esas están muy bien, $250, $35, $1,7. Cualquiera de ellas está perfectamente bien. No voy a usar las que son de teléfonos, que son súper comunes. Así que voy a trabajar las que son más del tipo estacional. Y vamos a probar esta, por ejemplo. Vamos a ver cómo está. CPL, Mainstream, Estados Unidos, todo, todo. Perfecto, Soy. Y vamos a ver las imágenes que tiene. Es esta. Eh, Tesa Keep, Candy Halloween, Of Your Choice. Está bien, es una oferta exclusiva. Está bonita, así que voy a trabajar con esta voy a pedirla apply for offer ya está, pendiente y me darán el enlace en un momento yo quiero ver la landing, como es ves tiene cositas de Halloween y tal entonces me voy a mi constructor y voy a empezar a trabajar con la oferta de Halloween, lo primero que voy a poner es un headline, ves le doy un clic y automáticamente es pone un headline un texto y el texto va a ser vamos a ver cómo dice la oferta test and keep a candy halloween pack y le voy a poner candy halloween pack sin más candy halloween pack for free y ahí lo ponemos puedo ponerle una letra distinta que lo haré porque esta fuente no me gusta demasiado así que me voy a text fonts voy a ir lo más rápido que pueda voy a poner un roboto porque a mí me gustan la roboto con Roboto Condensed específicamente. Mirad qué bonita es. Le voy a poner a um, 30. Más grande. Bonita. Veis así. Está bonita. Está compacta. Se ve bien. Voy a decirle que la ponga también en móvil. En mi caso, sistema Ion nos pone por nos pone distinto móvil y escritorio. Le voy a poner que también la quiero en móvil. Veis ahí está. Está muy grande. Yo lo quiero en una sola línea, así que voy a disminuir el texto. Ahí, me he puesto otra cosa. Voy a disminuir este texto. Entonces lo cojo, lo voy aquí. Fíjate que en móvil está a 16, pues la voy a bajar todavía más. Hasta que me entre en una sola línea. Ahí, una sola línea. Y ahí estamos. Listo para móvil, me voy a escritorio, Si voy a trabajar en el escritorio. Aquí sigue conservando el 30 y ya está. Voy a poner una imagen de fondo y me voy a buscar una imagen de Halloween. Me voy a ir a Pixels, por ejemplo. Pixels, que es una página para imágenes, y le voy a poner Halloween. Y en Halloween, ahí está, me voy a poner un montón. Yo voy a poner Halloween Art. Eh, Art, por ejemplo. Estas eh, están súper bonitas. Esta me encanta. Así que me la voy a descargar. Ya está. Sin más, eh, sin más pretensiones. Esta también están súper bonitas. Pero bueno, esta me ha gustado. Porque habla de dulces y de todo esto también está muy bien. No voy a perder más tiempo porque pierdo mucho tiempo en esto. Tú tampoco lo pierdas. Y me voy a los settings de la página entera. Y dentro de la página entera voy a buscar una imagen. Aquí está el background background image, le voy a dar clic aquí la voy a arrastrar la que puedo de dejar, esta ahí ahí está esa, le doy insert, mirar qué bonita, <ríe> se ve súper bonita aquí me pone la posición de la imagen no repeat full center, fixed, le voy a poner esta por ejemplo, mirar, se ve súper bonita y además puedo poner un blur esto me gusta, vamos a poner un blur mirar, se pone el blur ahí Ahí, para que sea un color bonito. Y ya tengo el fondo también súper bonito. Voy a quitar esto. Ahí está. Esto ya no se ve bien, así que voy a trabajarlo un poquito, ligeramente. No lo voy a trabajar mucho. Lo que voy a trabajar es esto. Y lo voy a poner en un color blanco. Blanco. Y le voy a poner una transparencia también. Aquí en esta parte es donde vienen las transparencias. Aquí le voy a ir bajando más para que se vea un poco el fondo ahí, y esta fuente la dejo ahí, si no me gusta cómo está esto, pues lo puedo disminuir lo puedo hacer lo que yo quiera, pero como vamos a ir un poquito rápido lo vamos a dejar así, no hay bordes las corners las voy a cambiar y le voy a poner 10 en cada una ya sabéis que a mí me gustan redondeaditas porque soy chica, los chicos les gustan más de otra manera Ahí está. Bonito. ¿Veis? Y lo que voy a hacer a continuación es poner un texto muy sencillo para que la gente participe. Un texto. Lo voy a subir aquí. Y un texto que sea acorde a mi oferta. Por ejemplo, voy a poner... Tenemos... Bueno, para en inglés. We have uh, mil um, candy, Halloween, Halloween Packs. To give, para regalar. Baby's um, meeting. Coge, pre, responde esta pequeña encuesta. Should be. The chance para una oportunidad uh, de participar. Para to win one of them. Uno de ellos. Así, sencillito. Sin más. Y esta fuente también la voy a poner. Como a mí me gusta, es decir, en roboto para que tengamos coherencia. Roboto Condensed a 24, por ejemplo. Ahí estamos, muy bien. Seguiré cuidando que en móvil se vea perfectamente. Veis, ahí está, súper bonita. Y aquí vamos a empezar con nuestra encuesta. Me voy a escritorio y voy a poner unos botones muy bonitos, muy elegantes y muy llamativos. Entonces me voy aquí al principal y voy a buscar un botón botones un botón Me voy a poner aquí arriba y mi botón lo voy a hacer muy atractivo como quiero que sea mi botón como estamos en Halloween voy a poner amarillo y negro por ejemplo, me voy no obstante a mi oferta y voy a ver los colores que están gestionando amarillo, negro, amarillo, rojo y yo lo que voy a hacer es un amarillo, negro porque se va a ver muy bonito lo primero que voy a hacer es arreglar el botoncito el background que sea negro porque estamos en halloween y el texto que sea amarillo muy llamativo sin más pretensiones ¿Ve? ahí está Uf, qué bonito ya me está dando miedo de lo bonito que está <risa> y le voy a hacer que mi botoncito en la parte donde dice la alineación esté sentado pero que sea fluido aquí. Todo, a todo lo largo. Clic aquí y en lugar de clic aquí le voy a poner, la primera es de dónde eres. Es por ejemplo, que elijan su país. Vamos a poner USA. Y simplemente lo voy a duplicar. Este texto también lo podemos variar. ¿eh? Hay más opciones. Por ejemplo, voy a ponerle aquí. Eh, responde las siguientes preguntas para calificar. Eh, de, qué, de qué país eres Esta sí que la voy a dejar Y esta la voy a dejar Pero voy a cambiar a calificar Y voy a dejar la primera pregunta Voy a modificar esto inserto el qualify. qualify Y ser uno de los ganadores ¿vale? ¿En qué país vives? Y le ponemos aquí, Estados Unidos Y este lo voy a duplicar Voy a poner solo tres países, Estados Unidos. La oferta, tenemos que saber para dónde es. A ver, ¿para dónde está la oferta? CPL, Soil, Intensio. Para Estados Unidos, solo es para Estados Unidos. Así que voy a poner aquí Estados Unidos. Eh, Canadá, por ejemplo. Canadá. Todo en mayúsculas. Y aquí le voy a poner United Kidmon. Y ahora vais a ver lo que va a pasar. United Kidmon. Y vamos a ponerle Monite Kingdom y Reino Unido y se acabó. Y cuando pulsen en cada uno de esos países, vamos a calificarlos. Entonces, vamos a poner aquí. Como solo es para Estados Unidos, estos no los quiero. ¿Qué va a pasar cuando ellos le den clic aquí? Pues los voy a sacar de mi encuesta. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner un pop-up. En mi caso voy a los pop-ups. Adiciono un pop-up. Y le voy a poner aquí, oh, pero con, oh, sorry, you, and then you will, no eres elegible, y ya está. Y le vamos a poner esto fuera de aquí, esto fuera, fuera, esto fuera, fuera, y esto fuera, fuera. No eres elegible y vamos a desearle Uf, suerte para la próxima vez. Let's look next time. Aquí podemos hacer muchísimas cosas, como pedirles el correo y que les, envia... y les enviaremos cuando sean elegibles para su país o lo que sea. Pero en este caso solo voy a dejar el no eres elegible. ¿Vale? Ya está. Ese es el pop. ¿Cómo vamos a trabajar este pop? Pues cuando la gente le dé clic a este botón, al de Canadá, ¿ves? A este. Lo que vamos a hacer es abrir un pop-up. Show pop-up. ¿Qué pop-up? Este, el pop número uno que acabamos de hacer. Y ya está. Y también para el Reino Unido, porque no nos interesan pues Aquí le vamos a poner eh, show pop-up, el pop número uno. Ya está. Y este sí. Y cuando le den clic aquí, lo que vamos a hacer es enviarlo a una URL. ¿Qué URL? Pues de la siguiente página que vamos a hacer. De momento, hasta aquí lo vamos a dejar. Le vamos a dar en guardar. Me voy a salir. Y esta misma página la voy a duplicar. Ves, pues aquí está y le voy a dar a duplicar. Y le voy a poner Shift take 2. ¿Por qué 2? Porque va a ser la pregunta número 2. En este caso, mi eh, constructor no me permite hacer directamente de la pregunta a otra cosa. Entonces me voy a ir a Subtech 2, la voy a editar y en lugar de poner esto que hemos puesto aquí, le voy a poner cómo nos conociste o cuál es tu red favorita. A ver, cómo nos conociste. Y en inglés vamos a poner, how the no me gusta, no me gusta cómo suena, así que le voy a poner cuál es tu red favorita. ¿Cuál es tu red favorita? favorita, tu red social favorita, así que le voy a poner what is your favorite, your favorite, no, ¿cuál es your favorite social network? Y ahora sí, le vamos a poner en lugar de USA, vamos a poner en las redes, vamos a poner que sea Facebook, por ejemplo mayúsculas, pase facebook y aquí y aquí ya cualquiera que nos lo responda pues nos da igual porque vamos a mandarlos a la oferta, facebook instagram twitter y vamos a poner no vamos a poner tiktok porque esto es más para gente mayor, para gente joven, tiktok y youtube, esta la voy a duplicar y vamos a poner youtube YouTube. YouTube ya está. Terminado. Y cuando le den clic a esta, o a esta o a esta o a, te, o a esta, a la que sea, los vamos a enviar directamente a la oferta. Entonces en GasMovie vamos a ver si ya nos han dado el enlace. Dashboard. Ya lo tengo. Entonces copy URL. Ya tengo la URL y aquí en donde dice Facebook me voy a ir. Y le voy a poner open URL y le voy a pegar este. Ya veces yo clic aquí. here, y eh, bla, bla, bla, bla. Y ya la tengo. Y lo mismo va a pasar cuando le den clic aquí. Open URL. Y lo mismo va a pasar cuando le den clic aquí. Open URL. Ahí está. Y lo mismo en YouTube. Aquí. Open URL. ¿Podemos poner más pasos? Sí, sí podemos. Pero no es necesario. Spotify. Hay que cuidar muchísimo la ortografía porque la gente se enfada si les ponemos una ortografía fea. Yo también lo haría. Voy a guardar esta página. Me voy hacia atrás y voy a copiar la URL. Esta la voy a copiar. Y me voy a la página 1. Le voy a dar a editar. Si tienes que volver a repetir este, este paso, pues lo repites. Y en USA... Le doy clic y aquí en OpenURL le voy a poner la de la página número 2. Le voy a guardar los cambios, me voy a salir y vamos a verlo. Ahí está, genial, de Pack. Pack. Ah, esto hay que corregirlo, ahora lo corregiremos. Vamos a corregir el pop-up, vamos a darle a editar y aquí vamos a ponerle que el pop, este, lo vamos a editar, pop-ups este mismo vamos a darle a edit popup settings y vamos a ponerlo show close no open popup automáticamente no off en, en exit intent no y yo creo que eso es todo y le vamos a poner un botoncito para cerrar Así. aquí el botoncito para cerrar aquí está Guardamos los cambios y ahora sí ya nos queda perfecta. Lo voy a salir. Antes de probarla me voy a ir a la página número 2 y voy a editarla porque aquí en los botones, este pop-up, lo vamos a eliminar de esta página. Estamos cerrados, lo guardamos el cambio, lo sacamos y vamos a ver la página realmente cómo queda. Muy bien, Candy Halloween Pack for free, tenemos 100 Candy Halloween Pass para regalar. Toma esta pequeña encuesta para calificar. Le damos a USA. Nos pasa efectivamente a la siguiente página. Le voy a decir que voy de TikTok. Y en TikTok me manda la oferta. Ya la tenemos. Como solo es para Estados Unidos, me va a mandar a otro lado. Pues ahí está, no se puede ir. ¿Vale? Voy a volver a abrirla. Y vamos a poner que estoy en Canadá. Le voy a dar clic en Canadá. O no soy elegible. Y lo cierro. Voy a cerrar esta página que me está estorbando mucho. Y de esta manera, vosotros podéis hacer páginas para CPA súper atractivas, estas páginas son increíblemente atractivas a la gente nos gusta responder este tipo de cosas, podéis hacerla de esta manera o completamente blanca, le voy a dar otra vez a duplicar y es esta y le voy a poner blanco blanco y en blanco la voy a guardar y lo que voy a hacer es editarla y quitarle la imagen de fondo y se verá distinta. ¿Ves? Settings. Aquí la vamos a quitar y ya está. Completamente blanco. Se ve súper bonito, súper bonito. Y los botones podemos ponerlos en otro color, como rojo, para que se vea súper Halloweenero. ¿Ves? Por ejemplo, Ahí de rojo. ¿Veis? Súper Halloweenero. Lo voy a dejar en negro ahora mismo porque. Se ve bien, se ve en negro y amarillo. Y está. listo. Le voy a guardar los cambios. Me voy a ir a verla. Y esta es la otra. Veis que dice: Este es el modo de vista previo. No, es, no usa este RL. Y ya está. Bonita, súper bonita. Ya vosotros elegís si queréis esta o si queréis esta. Ambas se ven bonitas. Mira. así y así. La que os guste. Muy rápido. Muy sencillo y sobre todo convertidoras. Este tipo de páginas son altamente convertidoras. Insisto, la puedes hacer en cualquier constructor. Yo uso Sistema.io porque has visto que es súper sencillo, súper rápido, súper fácil. Y rápidamente puedo construir una landing muy bien hecha, muy atractiva y muy convertidora. Y que funcionan genialmente bien. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. El enlace a sistema Sistema.io te lo voy a dejar aquí abajo por si te interesa tenerlo y atento, si tú tienes System.io con mi enlace, contáctame ya sea por aquí, por Facebook en los comentarios, o por nuestro grupo de Facebook, o como tú quieras, porque te voy a regalar el funnel que acabamos de hacer ahora mismo. Este que acabamos de hacer, que son páginas altamente convertidoras, es para ti, para que tú lo pongas con cualquier oferta que tú quieras hacer. Simplemente cambias los textos, cambias los enlaces de los botones, y ya lo tienes listo para trabajar. Sin más. Sin ningún problema. Me contactas y te paso la landing que acabamos de crear. Lo dejo hasta aquí, Marketer. Espero que te haya gustado. Espero que te haya servido. Que lo pongas en práctica. Sobre todo estas páginas que son súper altamente convertidoras. Lo dejamos hasta aquí, Marketer. Te envío un fuerte abrazo. Y recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!